Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. bienvenidos y bienvenidas a esta sesión en directo con una persona que realmente tiene muchísimo muchísimo uh, valor en este mercado y aporta mucho valor también como persona, como profesional. Vamos a hablar con una persona que realmente a mí me ha inspirado durante mi carrera uh, en el sector de café y está inspirando a muchísimas personas con sus, uh, sí, sus proyectos que tiene, que ya ha tenido, tiene una trayectoria maravillosa en el mundo del café uh, y estoy muy, muy, muy contento de uh, retomar conversación con él y que conozcáis también a esta persona maravillosa en el mundo del café que se llama César Echiverri Augusto, a ver si está aquí ya con nosotros, vamos a ver un segundito. Esperáis por aquí en, en los comentarios de dónde estáis conectados. Sí que es temprano por la mañana para algunos, pero uh, bueno, aquí a ah, la banda de café, ¿cómo están? Jackie Store uh, Esta conversación realmente va a ser uh, muy interesante. Voy a, voy a ir, como dice mi libro, al gramo, pero va a ser muy interesante de, de conocer la historia de César y de entender cuál es su visión también sobre el mundo del café hola luca cómo estás luca salomón también está aquí con nosotros desde brasil desde méxico dice aquí daniel bienvenidos y bienvenidas vamos a esperar un poquito que llegue nuestro invitado pero uh, veo aquí a José también alejandra bienvenido bienvenida uh, ah, <ríe> no puede faltar por supuesto roberto del café la posada de aragón yo les diría uh, mantennos aquí porque va a ser muy, muy interesante esta charla. También vemos aquí a los amigos de Café letranger uh, También Pau, Café, Café Penita, uh, Café Penita. <ríe> este es muy bueno. José Tex desde Tostadero San José. ¿Cómo estás? El sábado tenemos una sesión en directo de calibración online. Y esto es algo maravilloso. Y aquí nuestros amigos también están allá. Café Solarte, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo también. ¿Cómo van, Daniel? Bruno Coffee Voy a mirar aquí en los comentarios si ya está uh, en nuestra sala nuestro amigo César. Y le voy a enviar una invitación para... Déjame ver... Sí, ya está aquí. <tose> Lo ahora mismito Jack Store también está aquí uh, <ríe> gracias Café L'Etranger belgas que están produciendo café bueno, familia belga podríamos decirlo vamos a hablar con César César Echiveri. Uh, realmente un, una persona que tiene mucho, mucho, mucho uh, cariño en, en todo el sector de café y a mí me han enseñado un montón, montón, montón, sobre la vida, sobre todo. Uh, me acuerdo las conversaciones en la finca que tuvimos ahí en Colombia, que realmente eran muy, muy, muy uh, emocionantes incluso para mí. Vamos a ver si se junta con nosotros, César. Simplemente, a ver, voy a ver si todavía está aquí. Sí, le doy a invitar. Espero, César, que estás conectado desde un... Uh, de su móvil, es muy importante estar conectado desde su móvil, a veces pasa que no, ah, vale, yo creo que tengo a César, acepto la solicitud y vamos a entrar. Vamos a ver, todas las cosas que queréis saber sobre, sobre el mundo del café y cuáles son las oportunidades que hay, aquí, yo creo que ya, hola César, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, bueno, bueno, oye, de verdad que para mí es un placer porque hace ya muchísimo tiempo que no, que no hablamos y realmente creo que hay muchísimas cosas también que han pasado entre medio que podemos uh, sí, compartir aquí con nuestra comunidad. Pero primero de todo, César, ¿cómo estás tú ahora mismo? Muy bien, muy bien, con, con todo el entusiasmo, con todo el compromiso y con toda la determinación. Para que podamos avanzar en este propósito que nos une, que es el lograr un mejor café y una mejor caficultura. Mm -hmm. Y para, quizás para personas que no te conocen, puedes decir un poquito tu, tu trayectoria, porque como hay tantas cosas, yo no quiero equivocarme ahí, quiero que me gusta más que lo, lo expliques tú un poquito, tu trayectoria en el tema de café. Y uh, para que todos saben un poco de, dónde, de qué vamos a hablar hoy, realmente la idea va a ser que. Uh, entendemos muy bien esos retos que hay en la cafecultura y cuáles son estas propuestas también nuevas que uh, se está haciendo desde, por ejemplo, Colombia para afrontar estos, estos retos. Entonces, pero antes de eso, César, si te parece, uh, ¿cómo fue muy resumido tu trayectoria en el mundo del café? Porque tú eres, uh, por supuesto, productor también, tienes experiencia, tienes familia productora, pero ¿cómo empezó para ti uh, este entusiasmo por promover este universo de café de especialidad, de café sensible? Mira, yo soy cafetero de cuarta generación. Desde mi bisabuelo somos cafeteros en, en el occidente de Colombia, en el occidente al, al pie de un parque nacional que se llama Tatamá eh, Y ahí, ahí siempre mi vida nació y creció y hemos, hemos eh, percibido esa inmersión permanente en lo que es la cultura cafetera. Este es precisamente uno de los corazones de las culturas del mundo. Es este declarado paisaje cultural cafetero. Yo soy ingeniero agrónomo, eh, agroecólogo, eh, catador co-grader, procesador nivel 3. Tuve la oportunidad de hacer mi especialización y mi maestría en administración de empresas. Actualmente estoy haciendo un doctorado en ciencias ambientales donde pretendemos crear la ciencia del café, la cafeología. Eh, porque el mundo del café no tiene ciencia. Así como el vino tiene una ciencia que la respalda desde hace 70 años, que ya la enología, mi proyecto de investigación es, es hacer en, en términos multidimensionales todo lo que es la ciencia del café. Toda mi vida he estado tra trabajando en temas de investigación, desarrollo, innovación. Eh, fui gerente de Supra Café Colombia, un proyecto... Eh, en, establecimos estaciones en el Cauca, en Colombia. Allí tuviste la oportunidad de, de acompañarnos a conocer todo lo que veníamos trabajando y a partir de eso se creó el Parque Tecnológico de Innovación Técnica PEN. Fui su director y actualmente eh, soy el investigador en el Centro Internacional de Agricultura Tropical en políticas eh, de adaptación al cambio climático. Por eso me dieron en el 2019 el premio mundial a la innovación en café en la feria de la SCA en, en Boston, en Estados Unidos. Eso, eso es parte, pues, un poco de lo que, lo que ha sido mi, mi historia de vida alrededor del mundo del café. Muchas gracias por compartirlo tan resumidamente. Seguramente hay muchísimas experiencias ahí que, que podríamos estar hablando horas. incluso has escrito... Algunos libros sobre la historia del café también. Uh, incluso ahora tienes uh, un, un, un proyecto nuevo también. Quizás luego, durante la entrevista, uh, podemos profundizar un poco en esa en idea. Pero quizás para empezar con, a poner una situación desde la experiencia tuya. Uh, y bueno, primero agradecerte porque realmente en, en, cuando fui a visitarte en Colombia en Tecnicafé, en café era para mí como una, una apertura hacia un mundo que yo no conocía. Me acuerdo muy bien las conversaciones, nos explicabas las, las anécdotas de la vida real que hay ahí. Uh, me acuerdo incluso que me dijiste cuando yo llegué ahí con un, con un grupo de personas. Bueno, tenemos otros invitados aquí dentro de las cuadras de café, personas que están reinsertándose en, uh, en el área laboral, uh, que han tenido una trayectoria muy, muy, muy complicada. Pudimos conocer también toda esta historia un poco. Entonces, a mí me, me ha movido mucho realmente. Tanto que cuando vuelvo de estos viajes siempre ¿no? Tengo con más ánimo de promover y de, y de dar a conocer lo que hay detrás. Pero desde tu punto de vista y desde tu percepción, ¿cuáles son hoy en día esos retos actuales que uh, se, uh, se, se encuentran en, en, en el mundo del café desde, la, desde el productor, ¿no? desde, desde el punto de vista de la, de la producción? Sí, Colombia, el café para Colombia ha sido el, el principal instrumento de desarrollo y progreso social desde hace 200 años. Es el producto insignia, el producto identitario, pero la gran preocupación que tenemos es que desde los últimos 40 años, dado la crisis del mercado libre, que no reconoce realmente los factores diferenciales y, y agregación de calidad y valor que tiene el café de Colombia, eh, ha estado siendo referenciado por las bolsas internacionales, unas bolsas que son comoditizadas, que no, que no reflejan exactamente lo que es el precio del café. Y efecto de eso, eh, estamos perdiendo la, el, la, la vocación, sobre todo en los jóvenes. Vivimos una erosión generacional en la caficultura. Esta generación y las nuevas generaciones no están viendo el proyecto, la caficultura como un proyecto de vida, ni sus padres están viendo con la posibilidad por, por las dificultades que han venido sufriendo, están viendo continuar con la caficultura. Y la gran amenaza es que eh, la, los cafeteros en Colombia están en edad promedio de 56 años eh, y la educación... No está haciendo una educación pertinente, no nos está formando para el mundo del café. Nos está dando instrumentos y herramientas para salir del mundo del café. Y ahí es donde el primer reto que tenemos. Necesitamos hacer innovación, porque si seguimos haciendo lo mismo, los resultados serán los mismos. Y por eso la innovación es una manera de adaptarnos a las nuevas necesidades y nuevas realidades. Y por eso hablamos primero de innovación social. Innovación social, donde también los jóvenes encuentran nuevos roles, nuevas responsabilidades, nuevas oportunidades en el mundo del café para hacer el complemento generacional. Y para eso, lo que tú has hecho muy bien, Tim, educación. Educación, sensibilizarnos, identificar todo lo que, la importancia de lo que es la cadena internacional de calidad y valor del café. Ahí necesitamos que los jóvenes eh, puedan visibilizar todos los retos y las necesidades que tienen para que trabajemos de mano en mano para llegar con nuestros verdaderos clientes y consumidores a nuestros, a, a, a nuestros coffee lovers y que los podamos sensibilizar a través del, de la nariz, del gusto, de llegar a la mente y llegar al corazón de estos consumidores, que yo sé que es tu trabajo y tu, y tu, y tu dedicación, a lo cual quiero reconocerte y agradecer tu tiempo. Bueno, muchas gracias, mira, y, y el tema de, la, de, de, de esa brecha generacional, digamos, o esa, ese reto de que cada vez más jóvenes no optan, digamos, por seguir con, con lo que han hecho sus padres. Bueno, tú, tú sí que lo haces y conozco muchísimas personas que sí, uh, pero hay muchos que no. ¿Cuál es este motivo principal? Por supuesto es económico, pero puedes pon, ponerlo un poquito más en, en, en situación. ¿Qué es lo que pasa realmente con los hijos de los agricultores que, uh, sí, que quizás no, sí, no, no ven futuro en eso? ¿Por qué? Sí, infortunadamente la situación económica, la mínima transferencia de valor que se ocurre, porque sabemos que, que ustedes en el mundo de los baristas y, y los consumidores están pagando un buen precio por el café, pero eso que pagan, a los, infortunadamente a los productores está llegando menos del 5%, y eso es, es absolutamente insostenible, de que nosotros sigamos mmm, viviendo con... con unos recursos tan mínimos, perdimos el poder adquisitivo, pedimos la, la oportunidad y los jóvenes migran. Migran no solo para a, a las ciudades en Colombia, migran al mundo. Tenemos miles de migrantes en Europa, en Norteamérica eh, y precisamente son de las zonas cafeteras, no solo de Colombia sino de Centroamérica y las zonas cafeteras están quedando desoladas de jóvenes y los adultos, los padres, los abuelos están quedando dependiendo de las remesas que mandan sus familias desde el exterior. Eso es eso es bastante preocupante y eso es, eso es, ahí es, llamamos a la corresponsabilidad de toda la industria para que efectivamente podamos nosotros eh, intentar hacernos parte de la solución. Como que trabajamos para que efectivamente todos seamos vendedores y garantes de que Primero, que nos garanticen que la calidad del café que nosotros producimos y ofrecemos al mercado llegue efectivamente a esos clientes y consumidores, porque esos, todas esas mezclas y todo eso que están ocurriendo en el, en el proceso comercial eh, y de transformación están atentando contra la posibilidad de tener nuevas expresiones de sabor, nuevas expresiones de aroma, nuevo, nuevo, abrir la, la paleta de opciones para que, podamos, para que puedan eh, cada vez crecer el mercado y cautivar y satisfacer más adecuadamente a nuestros clientes y consumidores. Y segundo, es que no, no nos eh, hemos empoderado en temas de educación y de formación para que aquí tengamos también formados catadores, que tengamos baristas, que tengamos eh, tostadores, que tengamos... La, y que nosotros entendamos, todas las comunidades cafeteras, que eh, el, el producto no llega hasta el pergamino cuando lo entregamos al mercado. El producto tiene... Nosotros nos tenemos que concientizar y responsabilizar de que hay muchos factores para agregar calidad, agregar valor, y ahí es donde seguramente es donde, donde estamos haciendo un llamado a todos a que nos integremos, a que podamos hablar el mismo lenguaje, a que no juguemos para equipos contrarios. O sea, en España, que les gusta tanto el fútbol, que no piensen que cada semana que nos encontramos al mercado vamos a ver quién le va a poner el gol al otro. Es cómo hacemos, estamos en el mismo equipo, cómo le hacemos el mejor pase-gol al, al siguiente eslabón de la cadena, y que si, ese valor, si logramos conquistar a ese consumidor final, enamorar a ese consumidor final, pues que lo celebremos todos, y no simplemente que, que se queden unos celebrando y los otros viendo desde, la, desde a veces desde la frustración y la impotencia, cómo la industria es una industria próspera, una industria eh, con muchas capacidades de hacer inversión. Ejemplo, en, en el final de la cadena han hecho grandes inversiones, grandes innovaciones en máquinas, Tú vas a las cafeterías y ves máquinas de miles de dólares con una capacidad tecnológica increíble. Y los productores, en el origen, estamos trabajando con una máquina de esculpar. El mismo producto que va a pasar por una máquina de miles de euros, pasa por una máquina de, de hace 200 años de haber sido desarrollada. ¿Y por qué? Porque no hemos balanceado la inversión. Y eso es parte de lo que nos tenemos que sensibilizar y todos comprometer a que generemos sostenibilidad en la industria. Wow, lo has resumido muy, muy, muy claramente. ¿eh? De verdad que, uh, sí, es, es, es, es bonito de ver que tú tienes en ese sentido tanta claridad. Es, de hecho, es, es algo que uh, uh, yo valoro mucho en, en ti cada vez cuando hablamos. Uh, estas, estas partes que a veces quedan un poco más opacos o un poco más ¿no? difíciles de entender, o tú, tú, tú le das una luz y dices, mira, así está la situación. ¿Hay, hay otras, otros retos aparte parte de... Que has dicho de, de, de que la edad media es más alta, que hay, siempre hay, hay cada vez menos, uh, digamos, personas trabajando en campo porque emigran. Uh, el hecho de que la, la formación también es otro reto. Uh, hay otros retos que tú ves y ahí vamos a entrar en las soluciones también que, que, que estás viendo que están funcionando, porque ya hay muchas soluciones también. ¿eh? Ya, ya está, bueno, hay una evolución. Tú lo has visto seguramente desde hace 20 años acá, hay mucha evolución. ¿no? Pero, ¿cuál es el Miren, nosotros hemos planteado cinco eh, necesidades de innovación, porque es el número mágico del café, la flor, los cinco pétalos, cinco cepas, los cinco estambres, ¿te acuerdas? Se si hace sí. cinco millones de años. Entonces <risa> hemos hablado de cinco grandes retos para el mundo del café, eh, eh, por lo menos para la capicultura colombiana en el corto plazo. Uno, entonces, es la innovación social. Segundo, la innovación económica. Nosotros tenemos que acercarnos con mucho más identidad, con mucho más efectividad, con mucho más posicionamiento y diferenciación para nosotros es escalar en la cadena de valor no es arrebatarle al otro lo que le corresponde es que tengamos modelos de negocios más inclusivos, más equitativos, más justos, para todos, y esa es la sostenibilidad de todos, entonces la, in la innovación económica es cómo dejamos de depender de esas bolsas internacionales que son unas bolsas de apostadores, el 99% de las transacciones en la bolsa son transacciones que no implican el producto físico, son simplemente fondos compitiendo contra, ya ni siquiera en personas, con algoritmos matemáticos de otros, de otros grupos y, y jugando, y nosotros al final todos terminamos perdiendo, los que verdaderamente nos interesa el producto, nos interesa, eh, al final terminamos todos yendo a esa, a esa rueda de apostadores donde donde nosotros tenemos que, que desconectarnos de de esa de esa, de, esa de, ese, de ese remolino de precios que nos lleva hacia abajo nos degrada todo Tercer eje innovación la innovación tecnológica innovación tecnológica necesitamos que llegue la tecnología que llegue la mecatrónica a nuestra agricultura para tener mejores procesos poder hacer modelamiento, agricultura de precisión, capicultura climáticamente inteligente, que lleguen las tecnologías de la información y las comunicaciones a través de los dispositivos móviles para poder mejorar eh, nuestro, y, y la ecoeficiencia de nuestros sistemas productivos. Sistemas de nutrición que puedan ser mucho más objetivos y menos, menos eh, impactantes sobre los ecosistemas naturales. Eh, sistemas eh, que podamos nosotros mejorar la poda y la renovación de los cafetales. Otro, así como están de envejecidos los, cafete, los cafeteros, están de envejecidos los cafetales. Nosotros tenemos unos cafetales supremamente altos. Tal vez te acuerdas, que cuando tú estabas recogiendo café, que eran unos árboles altotes, ya no alcanzaban con la mano, porque es una, una labor absolutamente manual en el teatro colombiano. Y nosotros necesitamos de desarrollar nuevas variedades, nuevos, nuevos materiales. Recuperar los sistemas, los ciclajes naturales de, lo, de, de los cultivos. Uh -huh. ¿Te acuerdas que te mostraba el gran riesgo que tenemos con cultivos a libre exposición a los efectos del cambio de la variedad climática? La dependencia de estar comprando agroquímicos y, sobre todo, fertilizantes, y la necesidad de tener árboles que puedan hacer reciclaje de nutrientes, que puedan capturar nitrógeno del aire y se lo pueden inyectar al suelo. La, la capa, hojarasca y puede. Toda esa, esa metodología de que disminuyamos los riesgos de aplicación de agrotóxicos a los ecosistemas capeteros, eso es la necesidad de hacer innovación tecnológica y eso le garantiza unos mejores productos para el mercado y al final es un escenario donde todos podemos ser, ser mucho más resilientes y ser mucho más sostenibles. El cuarto eje es el cuarto el eje de la innovación ambiental. ¿Y ambiental por qué? Porque nosotros tenemos unos balances de carbono positivos. La capicultura en orígenes es carbono positiva y nosotros podemos acceder al bono de compensación ambiental. Podemos ir a los mercados, ya lo hemos hecho, y eso nos puede ayudar a financiar o a cofinanciar los recursos para hacer toda esa transformación que necesitamos de nuestros ecosistemas cafeteros. Además, tenemos la posibilidad de desarrollar coproductos del café. ¿Te acuerdas que te mostraba las mermeladas, los arequipes, las barras energéticas, ¿Cuántos alimentos que podamos hacer de la fruta del café? Desde que éramos homínidos en el Valle del Ripe, en Etiopía, nosotros nos alimentamos con las tres capas externas de la fruta del café. Es la, la fruta, eso, esos cáscaras y musílagos representan el 60% de la fruta. Eso se puede volver alimentos funcionales. Se pueden hacer medicinas, se pueden hacer productos cosméticos, se pueden hacer eh, alimentos. Claro, pero ahí hay una posibilidad inmensa porque muchos de esos están terminando yendo, corriendo un riesgo de ser contaminantes ambientales. Y ahí eso necesitamos innovación. O sea, nosotros ya tenemos los protocolos de producción, tenemos los estudios científicos, tecnológicos, para poder escalar, pero necesitamos avanzar con, con determinación, con contundencia en desarrollar empresas de base tecnológica para que puedan ir al mercado y que también en las mismas cafeterías, sea ¿eh? donde se ofrezcan también todos estos postres y todos estos alimentos y todas estas este maravillas de la naturaleza, del mismo café, que le podamos dar a, a, a consumir a nuestros clientes y consumidores. Al final es, es hacer crecer mucho más el mercado y que nos sintamos todos, podemos hacer parte de la solución. Esa es la integración del tema. No sé, lo voy a dejar de último, la, la quinta innovación para que, vale, para que vale, comentemos al vale. respecto. Dejamos abierto, no, porque me vienen aquí dos, dos observaciones. Primero, sí, me recuerdo muy bien la explicación cuando estuvimos en, en, en este, bueno, debajo de los árboles y que nos mostraba todo el ecosistema y cómo funciona todo eso. Y, pero, por ejemplo, hoy, bueno, ayer mismo estaba viajando por aquí en, en, en Cataluña y, y hay algunas uh, viñedas que están también en, en, en, en, en este tipo de inclinaciones. Y yo estaba mirando y digo, ah, mira eso me suena. En el café también tienen este reto, ¿no? De, de cosechar Es que casi no hay otra manera de hacerlo a mano. Pero tú has visto, porque me acuerdo que nos enseñabas técnicas también con, con, con colores, con bueno, un montón de cosas que tú, que tú nos has enseñado allá. ¿Puedes dar un ejemplo de esas innovaciones que ya están funcionando y que ya están teniendo resultados buenos en cualquier cosa que te viene ahora a la mente? Pero como para empezar a ver que ya existe y que hay, hay, hay pruebas de que, de que se puede mejorar de manera muy fácil y de, relativamente económica, me imagino, ¿no? O accesible para muchos. Sí, además la hemos desarrollado de manera gratuita. Nosotros desarrollamos con un aplicativo móvil que se llama Agenda Cafetera y que las personas pueden... Eh, re, Agenda Cafetera. Agenda. Agenda Cafetera. lo Podemos invitar un día a estos que va, va a ser una, una, una muy buena charla para los cafeteros del mundo, Bien. porque tú le pones cuándo se floreció el cafetal e inmediatamente sincroniza todas las labores del cultivo. Entonces te dice cuándo tienes la época, que eh, el mayor riesgo de déficit hídrico, te dice cuándo tienes que hacer la primera fertilización, la segunda, la tercera. Por ejemplo, el tiempo de flor a fruto en café es de nueve meses, como un embarazo humano. Nueve meses y entonces en función de cada, de cada labor te ayuda a programar, todos tus todo, todo sistemas productivos, hemos desarrollado sistemas para llevar registros, para que de esa manera mejoremos el sistema de información, la toma de decisiones, que podamos programar, se le puede incluir también los análisis de suelos, para que racionalicemos la aplicación de, de nutrientes al suelo, se puede hacer las evaluaciones de la roya, que es un hongo, que es un, el hongo más importante que tiene, o la plaga, la enfermedad más importante que tiene el cultivo del café. Entonces, de esa manera... Que tengamos mejores criterios para la toma de decisiones y eso es lo que llamamos agricultura y a, y desarrollar agricultura climáticamente inteligente, que podamos hacer un afinamiento tecnológico para poder hacer eso. Eso fue un desarrollo que hicimos nosotros con el acompañamiento de, de, de jóvenes talentosos. Ingenieros, programadores, que nosotros conocíamos la parte técnica o técnica del cultivo, ellos conocían la parte tecnológica de la programación, y es exactamente ese tipo de esfuerzos colaborativos son los que necesitamos desarrollar. Hemos desarrollado aplicativos también para poder hacer monitoreo de la fermentación del café. Eso ha cambiado dramáticamente lo que ha sido en nuestra historia, porque nosotros estábamos haciendo unos pruebas de fermentación absolutamente ciegos y hemos venido modelando los procesos de fermentación para poder garantizar que eh, generemos unas expresiones de sabor mucho más eh, exóticas, mucho más eh, eh, diferenciales, y saliéndonos del, del commodity, es pudiendo llegar precisamente a esos, a esos nuevos, eh, nuevos paladares, a esos nuevos paladares que, que quieren tener es, eh, es, en, en el café, encontrar experiencias. Ahí hemos logrado ya Incluso vendimos ya cafés a 112 dólares por libra. Tú has tenido también, te ha acompañado muchísimo, Julián Cucuñame, mm. que es otro de, nuestro, de, de nuestra escuela y de nuestros colaboradores, precisamente enseñando todo lo que es la fermentación. Esos son grandes innovaciones que tenemos con el mundo del café. Hemos desarrollado también, que tú viste, las máquinas con una empresa de, de Valencia, eh, con Multiscan Technologies, y desarrollamos las máquinas para referenciando el mundo de los vinos, hacer máquinas electrónicas, para hacer selección óptica de cerezas, y de esa manera garantizar de que no lleguen granos inmaduros o granos sobremaduros a la taza, y que podamos segmentar y garantizar ese, esas presiones únicas. Pero ya tal vez tú no, esa es una nueva innovación, hicimos la máquina para inspeccionar por RX, RX las frutas de café. Entonces ya no es solo color, Sino que miramos si la fruta tiene el animalito mi, microscópico casi, si te acuerdas, la broca, el, el, el, el, el coleóptero que se ponía, los huevitos pequeñitos. A ese tamaño hemos logrado desarrollar la capacidad eh, de inspección eh, óptica al 100% de la masa para poder separar los granos que tienen broca. Eso es primera inspección no invasiva que hemos hecho en el mundo del café. Y luego desarrollamos también con un joven, eh, y ya se patentó, yo hago parte de esa patente, desarrollamos la primera desculpadora mecatrónica que hay en el mundo. Toda nación inoxidable, esa tampoco, esa, esa salió hace dos años, esa, esa desculpadora, que no rompe ningún grano, después de casi 200 años, la primera máquina que hace ese tipo de cosas. Ya hemos desarrollado también la máquina para secar café, esa si la conociste, en frío, con un aire acondicionado, que no le metía calor, porque el calor pone en riesgo eh, la nos evaporan los aceites esenciales y tenemos que dejarlos tenemos que conservarlos dentro de la semilla para que sea ustedes los baristas al final los que se den ese ese ritual de, de degustación con los aromas y las fragancias del café que se exppiddan en el momento de eso si nosotros le, le imprimimos calor en cualquiera de las fases eh, antes del proceso lo que hacemos es es quitar el potencial para que sea en el momento de ese ritual de de la, de la extracción y el servicio que puedan efectivamente degustar el, el, esos aromas exquisitos mm -hmm. que tienen nuestra bebida insignia. Correcto. Aquí, por ejemplo, tenemos a Café Príncipe, que dice, excelente, directo, Tim, información muy valioso y útil. Un abrazo a ambos. Mira, eh, si, si, si conocéis personas que le puede servir este tipo de información, por favor, compártelo directo. Dale aquí a, a la flechita que está abajo, pum, y compártelo y así más personas pueden. Porque vamos a hacer, bueno, yo tengo un montón de preguntas aquí apuntadas, entonces uh, tú, tú tienes que decir hasta cuándo, ¿vale? Porque yo sé que contigo podemos estar hablando uh, un día entero. Pero bueno, vamos a ponernos como mínimo una horita de, de, de, de, de charla. Has mencionado el tema de uh, la aplicación que dices de Agenda Cafetera, uh, que comienza a registrar algunos procesos que ya hacían de forma quizás más intuitiva, más automático aprendido de... ¿no? de, de, de, de de padre a hijo o de madre a hija. Y uh, esos son, ese ya me imagino que es como algo muy sencillo, pero cu ¿cuántas o cuántos, digamos, uh, oportunidades hay ahí para implementar esos sistemas de registro, de, de, de, de, de empezar a, a implementar esos pequeños cambios ¿no? de un disculpador a mejor? Es decir, ¿de, de cuántas personas estamos hablando que uh, se podría llegar a ayudar con, con, con estas innovaciones? ¿Qué, qué, ¿Cómo está el tamaño del mercado que estamos aquí hablando? Del mercado Mira, colombiano y, y luego lo extrapolamos al mundo, pero me imagino que lo tuyo es más la parte de, de Colombia. Pero para que hablemos eh, un poco de cultura general, el café, somos 80 países productores, somos alrededor de 25 millones de familias productoras de café en el mundo. Eh, y este aplicativo ya lleva miles de descargas. Es más, en Vietnam ha tenido miles de descargas, eh, esta, esta aplicación es gratuita. Es gratuita y le hicimos la, la, la, la transformación a través del Ciat nos acompañó en el proceso para que pudiéramos hacer, porque es, es, son, son herramientas básicas, son gratuitas, y son herramientas básicas para que no, los agricultores puedan hacer una mejor gestión de adaptación al cambio al cambio de la variabilidad climática. Entonces, eh, esos hay desarrollos. También creamos empresas de producción de, de de alimentos a partir de café, de las harinas y otros coproductos, que son mujeres, cabezas de familia, que eran recolectoras de café, que ya por su edad no podían trabajar el trabajo tan difícil en el campo, y están desarrollando la empresa Justi Café, que es una empresa también para desarrollar productos, y se pueden hacer harinas y cantidades de alimentos y galletas a partir de, de café. Ya no me acuerdo si tú los suspiritos, las, sí, sí. la cantidad de alimentos, brazo de reina, que comíamos nosotros allí en... en en café, luego hemos desarrollado también con los combatientes que tú estás en mención hemos venido también contribuyendo, ya no sólo a hacer innovaciones desde el punto de vista eh, como te digo tecnológico, sino cómo darle oportunidades a sus jóvenes para que salgan de la guerra, para que puedan encontrar nuevas oportunidades y reconstruir sus proyectos de vida, porque el café tiene que ser un, un instrumento de reconciliación, de paz, de progreso de bienestar y esos jóvenes eh, hemos capacitado 300. Sí, llevamos por ahí 300 300 excombatientes ya formados que eh, hicieron inmersiones de 100 días. Ya hay muchos que son catadores, que son baristas, que son tostadores. Y ellos crearon una mesa nacional que se llama la Mesa Nacional del Café. Esta mesa recoge a 1.200 firmantes del Acuerdo de Paz. Están en ocho regiones del país y sacaron su propia marca de café. Se llama Trópicos. Trópicos ya es una marca que se presenta y ya, ya abrieron sus cafeterías. Tenemos que hacer un live desde, desde sus cafeterías y tienen sus propios cultivos. Gracias al apoyo que le dio Técnica Fé y, y, y, el, y el gobierno nacional a través de la ARN y la, y la Agencia de Activos Especiales de Colombia, se, estamos sembrando ya fincas de café de ellos para que ellos puedan tener con sus familias una posibilidad de encontrar, encontrar en, la, en el café de la captura esa, esa oportunidad, esa, esa oportunidad de mostrar de que... Ellos efectivamente sí quieren contribuir a la paz que, y que no, y necesitamos sacarle gente a la guerra. Hay un trabajo también muy bonito que venimos desarrollando con jóvenes, que tú conociste también algunos, de las escuelas rurales. Nosotros estamos amenazados por, precisamente por esa desesperación. Las familias uh -huh. terminan cayendo a las economías de uso ilícito. Pero es porque es una trampa de pobreza en la que, en la que están construidos y en su medio esa desesperación, la presión de otros actores, terminan sembrando cultivos que no son que, que no son lícitos y necesitamos que los jóvenes no continúen hacia esa ruta. Necesitamos darle oportunidades y ya ya son más de 17.000 jóvenes que les estamos ayudando a que encuentren precisamente unos unos unas oportunidades y que el café contribuya a cofinanciar sus estudios superiores. Entonces, los jóvenes cuando están en su high school, en sus últimos años del colegio, van al eh, eh, se les empieza a dotar con plantas de café, con acompañamiento del Comité de Cafeteros del Cauca, la gobernación del Cauca, y esos jóvenes empiezan precisamente a generar sus propios recursos para que ellos eh, puedan ayudarse en a cofinanciar sus estudios de, de, de educación superior y se puedan profesionalizar. Todo eso son eh, mecanismos que nosotros ya hemos desarrollado. No es que estemos diciendo que lo queremos hacer. Ya lo venimos haciendo hace, hace más de 15 años en una región que es de de las más retadoras y más convulsionadas de Colombia. Y ahí es donde estamos, efectivamente, buscando cómo eh, nos ayudamos todos a que expandamos esa estrategia, a que, a que toda la geografía cafetera de Colombia pueda encontrar esos instrumentos de progreso, de bienestar, de prosperidad. Ya. Sí, es, es justamente eso está bien que lo aclares porque uh, aquí, digamos, no es un llamado a... Uh, que, que, que, bueno, que, to, que todo está mal y que hay que mejorarlo, pero es, es un llamado a que uh, ya hay cosas muy buenas que están funcionando y hay que potenciar esas cosas que funcionan muy bien uh, para seguir evolucionando hacia, uh, yo lo llamo un café sensible, ¿sí? es este el concepto, pero creo que es, es, es, sí, es importante de ver de que ya existen un montón de proyectos, ya has mencionado ya un montón, Uh, si, si algún día quieres hablar de algunos en concreto, de verdad que a mí me encantaría saber, porque creo que la manera que nosotros aquí también podemos saber algo ¿no? de las innovaciones que está haciendo uh, es por medio de esas entrevistas directamente con personas como tú que, que, que, que lo viven del día a día. Pero ahora, para llegar un, un paso más allá, tú uh, bueno, siempre has sido también muy activo en la, en la divulgación, en la formación, Uh, también a nivel incluso uh, político, o, o más bien cafetero político, podría decir. Uh, ¿Puedes anticiparnos un poquito cuál es ahí tu, tu, tu, tu idea de uh, seguir aportando? ¿Qué, qué, qué, qué reto tienes? Qué, ¿Qué proyectos futuros tienes para dar a conocer todo ese trabajo y para seguir uh, evolucionando en ese sentido? Sí, exacto. Bueno, bueno no, lo que... Hemos hecho también en estos últimos años, es también fomentar eh, en, en la formación al más alto nivel en el mundo del café. Hemos venido fomentando la creación de maestrías en, en agronegocios del café. Así como existe una maestría en la Universidad Politécnica de Madrid, que ese fue el referente en agronegocios del vino, desarrollamos con ese referente la maestría en agronegocios del café. Ya hay, ya hay tres universidades de zonas cafeteras. Nunca en la vida habían tenido las zonas más tradicionales cafeteras en Colombia y nunca habían tenido una maestría para poder, eh, al, que es el nivel más alto pues, en, en formación en, este, en, en nuestras regiones a nivel, de, de, a nivel académico, y entonces tuve la oportunidad de ayudar a crearlas y soy docente de esas maestrías, tratando de generar una nueva, una nueva, unos nuevos liderazgos en, en profesionales del campo para que asuman precisamente esos grandes retos y desafíos que tiene el sector. Entonces, ese es uno de los trabajos, en lo que hemos tenido trabajando también, de los libros que tú conociste, que hablaba y hablaba de la historia, hablaba de la historia, pero no, pero tiene que escribir un libro. Con ustedes fue que, en la visita que hicieron, ustedes fue que pero tienes que escribir un libro, y dije, si sí, algún día lo quiero escribir. Bueno, ya llevo tres. Contigo, nos sentamos muchas veces a decir cómo íbamos a sacar el libro, cómo íbamos a escribir, a, a escribir los libros, y ya van a ser van a cinco libros de la historia. El primer libro es África, que es el origen del café en África y, y, que se fue, y cómo fue evolucionando todo ese recorrido por la cuenca del Mar Rojo hasta llegar a las puertas de Asia, de las puertas de Europa. Luego el segundo libro es Eurasia, que es el paso por Asia y Europa, por el gran imperio otomano y cómo se desarrolló toda esa cultura europea en el siglo XVII siglo XVIII. Y el tercer libro es América, es cómo llegó hace 300 años, llegó el café de América y cómo se desarrolló toda esa cultura y todo ese posicionamiento y, lo, y cómo los, las repúblicas, después de la independencia española, lograron encontrar a través del café el principal instrumento para poder internacionalizar su economía. Entonces, eso también hace parte de, de esos trabajos que venimos haciendo. Y ahora, en diciembre pasado, se dio el relevo de la, de la Gerencia General de la Federación Nacional de Cafetería. Inmediatamente eh, con todo este, este con todo este este recorrido y con tantos amigos y tantos aliados, la gente, los cafeteros me dijeron, tienes que presentar, tienes que poner en tu nombre en consideración para asumir el liderazgo de la herencia de la Federación Nacional de Cafeteros. Y bueno, empezamos ese proceso, eh, el proceso eh, ha venido de hace meses, hace por lo menos tres meses, en esa dinámica y venimos construyendo precisamente esas cinco propuestas ya estamos en una fase que quedamos siete, siete finalistas para poder pasar el próximo miércoles ya se seleccionan los tres finalistas en la etapa y ahí estará mi, mi quinta innovación, mi, pro, mi quinta propuesta de innovación, que es la innovación organizacional nosotros necesitamos una federación nacional de cafeteros que sea primero austera, segundo que sea eficiente, que sea eficaz que sea efectiva en garantizar la sostenibilidad de nuestro y nuestra cultura. Nosotros tenemos que recuperar la capacidad de diálogo constructivo donde podamos, los cafeteros, los representantes gremiales, tengamos el liderazgo, tengamos la posibilidad de, de priorizar la agenda institucional y de que nosotros podamos llevar el modelo a que sea federativo, porque lo, lo, lo que no podemos eh, seguir es que una federación sea centralista. Necesitamos que sea una, una federación volcada a las regiones donde la prioridad de los presupuestos sean, sean los, los territorios cafeteros, que la prioridad del gremio sea la asistencia técnica a los agricultores, que sean los instrumentos precisamente para que le demos herramientas para recuperar nuestra capicultura. Colombia llegó a producir 16 millones de sacos hace 40 años. Hoy en día nos da dificultad producir 10 millones de sacos y, re, y necesitamos volver a... Porque el mundo quiere café y quiere café de Colombia y necesita me, cada vez mejor café de Colombia. Y es que enfoquemos realmente en eso, es donde tiene que estar la prioridad institucional. Y ahí es donde está gran parte de, ese, de esta propuesta de que nosotros logremos eh, generar unidad, que generemos liderazgo, que generemos identidad. Porque hay, hay muchas eh, dificultades en las bases gremiales, se ha perdido muchísima motivación, se ha perdido muchísimo eh, liderazgo. Y ahí es donde tenemos que volver a, a, a convocar a todos los aliados, a todas las instituciones, a todos, los, a todos los actores, para que efectivamente prioricemos el esfuerzo. Y aquí no tenemos que hacer pulso. Seguramente todos tenemos iguales eh, posibilidades, de, eh, posibilidades de querer construir, es que todos identifiquemos propósitos comunes y avancemos. Ese es un poco el, el gran esfuerzo que estamos planteando de que nos den la oportunidad a nosotros los cafeteros, porque después de 65 años, la Federación de Cafeteros no tiene un cafetero como gerente. O sea, yo, yo, es increíble que nunca, o en, por lo menos en más de seis décadas, no le hayamos dado oportunidad a eso, y nunca en la historia ha contado con un profesional del agro para que sea al frente de la Federación. Entonces, ahí es donde nos dicen, no, es que necesitamos que tengamos un gran ejecutivo, y dicen un gran ejecutivo Sí, lo, lo, lo, pode, lo, lo somos y lo, y lo podemos ser, pero ante todo necesitamos un, un gran líder que nos que conozca la territorialidad cafetera, que sepa ir a los, a, a, a, y hablar el diálogo del café, al, el lenguaje del café con, con nuestros agricultores, con nuestros con los baristas, con los tostadores, con los que verdaderamente amamos esta industria, y los que sentimos pasión y devoción por el café y su cafecultura, y eso es parte de donde hacia donde queremos invitar a que todos nos ayuden, a que nos acompañen. Esto no es un proceso nada fácil, esto es un proceso con muchísimos retos desde el punto de vista eh, relacional y político, y necesitamos que todos nos acompañen en todas las redes sociales para que efectivamente podamos mostrar de que los cafeteros estamos unidos alrededor de esta propuesta de, de, de lograr un mejor café y una mejor caficultura a través de una federación enfocada hacia, hacia el bienestar, hacia el progreso y hacia, y hacia la rentabilidad de nuestra capicultura ¡Wow! Impresionante. ¿eh? eso es algo... Um, sí, es, es un reto muy grande, seguro, pero seguro que tú lleva llevas a, a buen uh, término. Que, que, sí, lo, lo que has mencionado. Uh, tener esta experiencia de tantos años en diferentes áreas siendo capicultor uh, eso puede aportar mucho a una, a una posición así que me imagino que es una posición que va cambiando cada 10 años, o cómo funciona eso. No, eh, es una posición que en promedio eh, ha sido de 11 años, pero hemos tenido grandes, esos grandes referentes de cafeteros, don Manuel Mejía, que fue el último gerente cafetero, duró 26 años, estuvo como gerente, y, y entregó hasta el último suspiro en su escritorio, en su viejo escritorio, en 26 años, nunca dejó cambiar su escritorio. Era esa visión de austeridad que tenía don Manuel Mejía y murió en, eh, trabajando encima de su escritorio. Ahí lo encontraron, infortunadamente. Esos son unos referentes que entregó hasta su último esfuerzo a su Capicultura, y eso es, esperamos que nosotros podamos tener esos referentes de identidad, esos referentes de, de compromiso y de determinación para que para que saquemos adelante nuestra economía. Qué guay, qué guay. Y hablando de, de, de, este, de este quinto reto organizo, organizacional, uh, que, que, sí, ¿puedes especificar un poquito cuál es este reto? Porque realmente Colombia es un país gigante. Uh, lo que dices, hay, hay muchas uh, sí, complejidades uh, en cada región. Um, realmente es un, es un reto you know, muy, muy, muy grande. Pero puedes ponernos un poquito más en detalle cuáles son estas cosas que, que you know, de alguna manera, uh, tú quieres modificar, tú, tú estás viendo que por ahí se, quizás se puede uh, hacer de, de, de, sí, de una mejor manera. Que, ¿Cuáles son para ti esos retos principales que podemos entender? A, a, a nivel de organizar un... un, un ¿cuál, ¿Cuántos productores habían asociados a, a la federación? Somos mil familias productoras en 22 regiones y más de 600 localidades. y Entonces, eso es un tema gigantesco de, de, de, de gestionar, pero ante todo de unir y de poder convocar al liderazgo colectivo. Y somos un conglomerado empresarial. Somos más de una decena de empresas que estamos en el gremio. Tenemos eh, cooperativas de capricultores, tenemos 38 cooperativas de capricultores en todas las regiones del país. Pero necesitamos que todos construyamos esas relaciones de cooperación, confianza, de transparencia, de objetividad para que todos podamos colaborar. Tenemos al Café, tenemos la operadora portuaria tenemos nuestra fábrica de café eh, buen día tenemos nuestro, nuestras tiendas juan valdés necesitamos que todos trabajemos sincrónica y objetivamente hacia, hacia lograr garantizar la sostenibilidad de la caficultura pero la organización tiene que tener esa capacidad eh, de ser eficiente ser objetiva de ser austera porque pues, lo, que, lo que necesitamos es es que la prioridad presupuestal sea para que le podamos transferir el mayor bienestar y las mayores capacidades a la base productora. En, en, todo eso que está encima no va a tener soporte, no va a tener sostenibilidad si no garantizamos que los productores que están en la ruralidad tengan, y sus hijos, vean el café como un proyecto de vida, que ellos recuperen la capacidad productiva y la capacidad de, de bienestar y progreso, porque porque si no van a quedar sin, sin producto con que con qué comercializar o con qué producto con qué con qué desarrollar. Ahí está la esencia y es la esencia de toda la industria. Y eso es parte de lo que estamos eh, convocando y, y llamando a concientizarnos de que en este momento no es eh, no, no es más la, la prioridad, sino garantizar que, que, que tengamos una base social eh, que esté, que esté eh, bien atendida que esté bien acompañada, que esté fortalecida y que le pueda garantizar. Ahí nace la calidad de nuestro café. Si nosotros no tenemos un, un, unos ecosistemas cafeteros sanos, prósperos, resilientes, no vamos a poder nosotros eh, ofrecer por más empresas y más organizaciones que tengamos encima. Eso es parte fundamental y ahí es donde, donde queremos que la, la, la innovación organizacional esté enfocada en ese sentido. No. Hablamos un poco de un tema que a mí se, se, se, se me motiva mucho, que es ese concepto de la formación. ¿Cómo tú eh, ves, porque tú también has hecho un montón de cosas en ese sentido, eh, durante el lío que nos hemos juntado en el mundo, has hecho más de 100 lives, yo creo, que en, en todo un año, eh, educando a, a miles y miles y miles de personas de manera gratuita entonces, Uh, incluso, y también con los concursos, y bueno, todo, todo lo que has hecho en la parte de la formación, uh, ¿qué, ¿qué es lo que ves que está, uh, sí, funcionando bien? ¿Qué es lo que no está funcionando? Uh, ¿Dónde podemos aprender nosotros uh, a la hora de, sí, de, de, de apoyar, de, de, de de, de construir, ¿no? Lo que antes has mencionado, de dar un paso al gol, ¿sí? Yo no sé nada de fútbol y la verdad que no, no lo sigo. Como ah. es, es, para mí es un, un, un, una dimensión desconocida, pero entiendo uh, que podemos dar pasos al gol uh, todos en el equipo, es así. Y sí, que, en, en relación a la formación, ¿qué, qué, qué te lleno de innovaciones que se puede llegar a, a hacer? Mire, aquí, nosotros necesitamos mejorar la comunicación en doble vía tanto nosotros contarles a ustedes con muchísimo eh, efectividad, qué es lo que producimos, cuáles son nuestras cualidades cuáles son nuestras particularidades eh, pero también necesitamos que ustedes nos ayuden a, a traducir y a transmitir a la base productora cuáles son los requerimientos y cuáles son las necesidades ejemplo, la consistencia la confiabilidad la, las, expresiones que, las expresiones en tasa en que puedan, que puedan ser garantes de, de tener un producto exquisito siempre. Esos son, son, son mensajes que necesitamos que nos ayuden y que ustedes tampoco lo tienen claro, porque ustedes les llegan y, y les llegan productos aleatorios y terminan ustedes dando palos ciegos porque pueden calibrar su máquina, pueden calibrar sus molinos, pero, pero al final si el café no tiene consistencia, no tiene homogeneidad, y no tiene confiabilidad, es, al final todos perdemos, porque la máquina, una máquina, por, por sofisticada y tecnológicamente que tengas, tiene que tener la, la manera de, de, de tener unos controles de procesos. Igual le pasa al tostador, igual le pasa a los, a los trilladores, igual le pasa a los procesadores, todos tenemos que ir eh, generando mejores posibilidades de comunicación, mejores posibilidades de interacción, relaciones objetivas, transparentes, Relación, no relaciones opacas, donde tú no sabes quién, eh, eh, te, si, si acaso te dicen no, este café es de Colombia y resulta que no es un Colombia, sino que es una mezcla con algo de café de Colombia y, y terminamos, y hoy en día con la revolución de las tecnologías de información y comunicaciones vamos a tener que generar más posibilidades, más confianza, más transparencia para poder encontrarnos, yo, yo, yo he estado trabajando también mucho en el tema de herramientas virtuales yo creo que vamos a tener metaversos virtuales donde tanto los productores puedan ir en tiempo real a las cafeterías y conocer testimonios de sus clientes, de sus consumidores, donde ellos le puedan transmitir un mensaje donde le diga mira, este café me encantó, quiero que me cuentes eso, y a la vez pueden interactuar casi que en tiempo real con ir a la finca y visitarlas en metaversos y ir a reconocer las particularidades y especificidades que tiene cada una esas. Yo creo que ahí hay un gran campo, un gran campo de acción nosotros necesitamos mejorar las tecnologías de información y comunicaciones para penetrar a nuestra ruralidad, para poder hacer cierres de brechas tecnológicas. Hay mucha eh, información que ya está eh, en la gestión del conocimiento, que está en las bibliotecas, que están los libros, pero que no ha logrado eh, el, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de, la, de las capacidades para que ese conocimiento se vuelvan eh, realidades tecnológicas a través de la de la transferencia de tecnología a través de la, de la adaptación de la tecnología, a través de la apropiación de la tecnología. El, el sistema tiene que llegar a innovación. El sistema no puede quedarse en la publicación, el sistema no se puede quedar en la invención. Necesitamos que, que efectivamente sean miles y millones de familias capicultoras que puedan cerrar esa brecha de tecnología para que eh, efectivamente podamos ganar todos y ellos puedan disminuir sus impactos ambientales, alcanzar cada vez más bienestar, más progreso, más ecoeficiencia, que es el término, el término exacto de lo que creemos, es cómo producimos más, pero con, con menores riesgos de generar impactos en, en, en sociales, impactos ambientales. Y efectivamente que llegue una nueva generación, una, llega una, una generación complementaria, que vea el café como un proyecto de vida, así como en el mundo barista hay muchísimos jóvenes y uno se llena de emoción viendo... Siendo jóvenes que llegan todos los días y se apasionan y se vuelven unos fanáticos de este café y de la cafecultura, <risas> necesitamos que lleguen también jóvenes al mundo del café y que tiendan, sientan también ese orgullo, esa identidad, esa responsabilidad con sus familias, con sus territorios cafeteros, para que puedan efectivamente construir esas relaciones de cooperación y confianza para lograr un mejor café y una mejor cafecultura. ¡Wow! ¡Súper! Mira, aquí incluso tenemos a Mr. Wush Wush, que dice, saludos César, estamos convencidos de tus capacidades, nos sentimos muy bien representados por ti como caficultores que somos, eh, ojalá seas nuestro gerente de la Federación Nacional de Cafeteros Hay muchísimos soporte dentro de los comentarios, realmente Leo también dice aquí, todo lo que planteas es importante, pero cómo se subirían los rendimientos en producción cafetera por hectárea, bueno, si es un tema quizás más técnico, necesitamos una, una charla entera, me imagino, pero si quieres ya comentar un poco sobre eso y si alguien tiene alguna pregunta, que ahora mismo lo ponen en los comentarios, en los últimos cinco minutitos que vamos a estar en esa entrevista, respetando nuestro tiempo uh, previsto. Y porque, bueno, tú me imagino que estás a tope todo, todos los días ahora para ir de un lado a otro, conociendo personas, haciendo uh, relaciones, hablando con, sobre tu proyecto. Entonces, agradezco mucho que has tomado este tiempo para, para hablar aquí. Pero sí, si quieres dar unas palabras sobre esta, esta idea de la productividad. Uh, uh, o oh no, la idea no bien de los rendimientos no, de producción, ¿no? Dice. No, yo, yo creo que lo que necesitamos es ecoeficiencia. Ecoeficiencia porque la productividad tradicionalmente que se ha, se ha determinado es una productividad en kilos por hectárea. Y al final lo que necesitamos es satisfacción por, de nuestros clientes y consumidores. Nosotros necesitamos, puede, podemos tener incluso materiales que no sean de tantos kilos por hectárea, pero que pueden tener muchísimo más valor, pueden tener mucho más reconocimiento, pueden lograr la preferencia de nuestros clientes y consumidores, porque si fuéramos a kilos, entonces nos iríamos a robustas, ¿no? A robustas que son mucho más productivos, pero al final no, no nos garantizan esa satisfacción y esa exquisitez en tasa que, que ha sido nuestra, nuestro, nuestro reconocimiento y valoración. Entonces, pero tenemos que tener unos sistemas productivos que, que puedan utilizar todo lo de la mejor manera, sin generar impacto, porque también toda la productividad también la miran muy en el corto plazo, y, y entonces de, terminan degradando los ecosistemas naturales. Ahí hay unos factores claves. Nosotros en, todo, en cada eslabón del proceso podemos agregar ecoeficiencia, y es, y es parte del, del objetivo de que podamos, ante todo, eh, garantizar sostenibilidad. Sostenibilidad multidimensional en lo social, en lo económico, en lo ambiental, en, en lo cultural, porque también para nosotros el café, la caficultura, es es, es, no es un, simplemente un cultivo más, es, para nosotros es una identidad territorial, una identidad cultural, y eso hace también parte de ese, de ese respeto y esa consideración a lo que, a lo que es nuestra, nuestro proyecto de vida, nuestra visión y nuestra satisfacción y nuestro, nuestro bienestar está, está regido por eso, y es parte. Esta, esta arquitectura que ven ahí esa es una, una arquitectura única de nuestros ecosistemas cafeteros, eso. Eso es parte también de esa cultura y ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que reconocer y valorar y proteger. Y en este sentido, pues, eh, lo que aspiramos es a que todos podamos ponernos de acuerdo hacia propósitos comunes y que efectivamente nosotros podamos mm, dar todos los instrumentos para que eh, garanticemos sostenibilidad multidimensional en nuestra capital ¡Wow! Impresionante. Mira, aquí montando un montón de personas comentando uh, y dándote el apoyo virtual, pero... Alguien que quiera hacer algo realmente, es decir, ¿qué, qué, qué podrían hacer para apoyarte uh, con esta nueva, nueva carrera? Es decir, cuando ya, imagínate, yo ya eres uh, gerente y, y, y tienes que empezar a, a hacer cambios, uh, ¿qué, ¿qué son estos primeros mensajes que, que, que darías uh, a la comunidad desde tu posición de, de bueno, con esa responsabilidad, ¿no? con esta uh, gerencia? No, no. Lo primero que les tengo que pedir a todos con toda sinceridad y con toda determinación es que aquí y ahora, hoy, necesitamos que cada uno eh, nos ayude en las redes sociales, nos ayude con sus contactos, todos conocen sus representantes eh, gremiales, a los comités municipales, a los comités departamentales, al comité directivo, que eh, conozcan al, al alcalde del pueblo, al, a, los, al, a los representantes en, en el sector político, porque necesitamos hacerles saber a todos, hoy, oh, hoy de que, que un cafetero está en plena posibilidad, en plena capacidad de asumir el liderazgo de la Federación Nacional de Cafeteros. Esta, esta, esta determinación es el próximo miércoles y necesitamos de verdad demostrar que estamos unidos y que estamos fortalecidos en este propósito común para que podamos aspirar y podamos avanzar en, es, en este esfuerzo colaborativo. Si no, nos vamos a quedar con, de pronto con la, con la buena intención, pero sin la, sin la posibilidad real de, de, de, de llegar allí. Y si llegamos allí eh, lo que necesitamos ante todo es unidad esto no va a ser de una persona esto no es un propósito mesiánico y decir que es que vamos a subir allá y ya, el que haga lo que quiera, no Es todos nos vamos a tener que empoderar todos nos tenemos que como cuando nosotros andamos por las carreteras nuestras de la montaña, que se nos pega el camión la, la chiva que le decimos aquí nos tenemos que bajar todos y empujar para el mismo lado y empujar y la vamos a sacar al otro lado pero la vamos a sacar y cuando la saquemos vamos a poder volver a encaramar pero por ahora nos toca a todos untarnos de barro, nos toca meternos al lodo y empujar y sacar y todos hacer un esfuerzo colaborativo para poder llegar y porque si sí hay unos, unos retos y unos desafíos inmensos en el, en el corto y mediano plazo, pero eso seguramente es lo que nos va a dar la satisfacción de que nos, es ahora que, que, que estemos haciendo lo que nos corresponde esa es parte pues, de, la, de la invitación agradecerte aquí inmensamente la oportunidad, la generosidad, tu, tu amistad, tu cariño, por darnos la oportunidad de poder compartir con tantas personas a través de este espacio y que todos nos volvamos multiplicadores de este sueño de lograr un mejor café y una mejor cafecultura para el mundo. Espectacular, muchísimas gracias. Realmente se ve que tú lo vives desde la sensibilidad y con determinación impresionante, ya desde el primer momento que nos conocimos, hace 13 años, exactamente, sabes si me das cuenta, la primera vez que nos vimos ahí en Barcelona. Um, y sí, aquí, por ejemplo, Limara dice, excelente, César, como caucano, productora, catadora y educadora, te admiro y te apoyo, eres increíble, profesional, increíble y un gran ser humano, te necesitamos en la presidencia de la FN. Aquí tenemos también, a, bueno, un montón de personas que conocemos, aquí Café y Ciencia, he visto también pasar a Marisa, por ejemplo, también está aquí con nosotros. Uh, bueno, un montón de personas que uh, ya te conocen, ya te apoyan y, lo dicho, comparte esto, comparte, bueno, las redes sociales uh, de César. Si quieres, puedes decir dónde te pueden encontrar para las personas que quizás, uh, sí, uh, quieren seguirte o, o quieren compartir tus mensajes. Ya, ya les voy aquí a poner, en, en Instagram está punto .castano, castano, sin ñe, en Twitter, César Echeverry C, todo seguido, César Echeverry C, en Facebook está eh, César Echeverry Castaño y, y tengo una página web www.cesarecheverry.co. Ahí nos pueden acompañar y, y bueno, esperamos que todos nos podamos seguir. Eh, comunicando, interactuando y construyendo juntos este, este esfuerzo de, de, de mejoramiento de nuestra capicultura y, y de lograr sostenibilidad de nuestra capicultura. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Un gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Hasta pronto y nos vemos uh, ¿sí? cuando, ya está, cuando ya el presidente nos avisas y, y, y bueno, sí, los metidos con toda la, toda la comunidad. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Adiós, adiós. Chao.